Yo soy la profesora Andrea Liliana Lede Rodas, soy la encargada de despacho de la Escuela Básica número 7238 San Blas en la compañía Guasubira del Distrito de Itahuá. Estamos ubicados en el barrio San Blas y de ahí proviene el nombre de nuestra institución. Antes del 2018, nosotros escuchamos hablar de hábitat para la humanidad a través de una vecina que se había mudado a otra comunidad. Ella siempre me comentaba ¿verdad? De que ella construyó su casita a través de hábitat. Entonces, siempre nos estuvo invitando, hacías las actividades, pero nos era imposible por la superposición de las mismas, ¿verdad? Hasta que un día la señora se acercó y me dijo que Hábitat tenía un proyecto de baños saludables. Estuvimos hablando con los niños principalmente, ¿verdad? Porque a veces a través de ellos llegamos a las familias y eh, se dio la oportunidad de tratar de trabajar con Hábitat porque eh, los niños necesitaban baños más saludables en sus casas. Eh, esto salió de la conversación con los niños, también cuando vinieron la gente de Habitat a trabajar con los niños. La conversación con ellos, por ejemplo, eran, en algunos casos no tenemos baños, en mi casa eh, tenemos letrina, en mi casa sí tenemos baños, y en otros casos era en mi casa tenemos baños, pero falta más aseo en el baño. Y empezamos a través de los niños a concienciar a los padres. Vinieron a trabajar muy de cerca con nosotros. ¿sí? Varias veces incluso llegamos a encontrarnos para, para organizar esto que fue una realidad en nuestra comunidad para 13 familias. Fue darle a 13 familias y en especial a 13 de nuestros alumnos la posibilidad de contar con un baño saludable. La idea de esto es seguir trabajando y si esta vez tocaron 13 familias, eh, ojalá podamos seguir trabajando con Hábitat para que esta oportunidad, que es muy grande, llegue a más familias. Yo soy la mamá de Giselle y David. Ellos entraron en la escuela San Un día mi hija me, eh, llegó a mi casa, me trajo el folletito, y me dijo, mamá, va a haber una reunión de Hábitat, me dijo. En serio, le dije yo. Y... No fuimos. Me dijeron que, que nos van a llamar. Un día a la mañana me llamó, la señora Verónica me llamó y me dijo que, que me salió el contrato. Más mis hijos lo que se emocionaron, yo también me emocioné, pero ellos fueron que se emocionaron ya. Y yo le dije van a venir ya lo habita arreglando nuestro baño, le dije y ahí saltaron todo, David y Giselle saltaron. Jeje, dijeron ya vamos a tener ya un baño nuevo, me dijo, y sí, le dije yo a Giselle. Feliz me sentí yo, porque ese es un cambio para nosotros, porque si era por nosotros, nomás siempre íbamos a tener el, el baño viejo, que, que tenía todo así mo sin revoque, y también el inodoro ya así todo rompido. Yo le pido a la gente que confíe en Vita porque si ellos cumplen y gracias a Vita por cumplir nuestros sueños.